Otra vez se larga la lluvia. Con todo. Así que otra vez a no guardo, guardar la guardo. cámara. Estamos motorizados hoy con Nicolito. Estamos también ahí a medio almuerzo porque nos vamos a ir a caminar improvisado. Tiene un poco de ketchup, tomate, zanahoria y milanesa de soja. Nada, el almuerzo improvisado. Eh, y este vlog está siendo como bastante improvisado. Así que nada gente, vamos, vamos a salir de paseo hoy. Así que, miren quién es acá. ¡Hola! Hola, Hola gente, vamos a salir de paseo. Esa es la que estaba más, más contenta, me oh, parece. Qué nice. Y nosotros contentos por ella. Ay. Así que nada gente, vamos. Nos encontramos gente en el inicio del sendero que vamos a hacer el día de hoy Una laguna a la que fuimos una vez, pero nos quedamos con muchas ganas de volver Cuando fuimos era casi invierno Así que suponemos que ahora va a estar todo super verdoso Así que arranquemos Ahí está Nico Ahí está la rufi Acá estoy yo Vamos con la caminata Me voy a sacar la campera porque ya vamos a entrar en calor Y voy a guardar las baterías de la cámara a mano eh, porque resulta que está andando mal el cargador de las baterías entonces nada, traje la mitad cargada y la mitad no ¿Contento? Yo, no lo puedo decir como a Rufina con dos colas <risa> No saben gente lo lindo que es caminar por el bosque lo lindo que es estar acá nuevamente y espero poder transmitirles a través de estas tomas eh, un poquito de lo que es la magia de, de Ushuaia y este lugar que, en el que vivimos Es mucho más porque no da que se moje la cámara pero estamos también en altura entonces al ser en altura hay más probabilidades de que yo haga más arpado tenés un barrito en la nariz? por partes primero el micrófono y bueno ahora vamos a guardar la cámara por acá arriba así queda fácil para sacarla ya para la lluvia igual nos vamos a dejar la capa de Goretex pero ya saqué la cámara otra vez Del paisaje que se ve de aquel lado, que es de película. es este paisaje, o sea, usuaria es de película. Allá viene arriba hasta el alvear, y miren allá, ojo, esa castorera que está. No sé si es producto de la luz o qué, pero se ve hermosa. ¿eh? Otra vez se larga la lluvia. Con todo, así que otra vez a guardar la cámara. <ríe> Todo eso es el último P, que ya es como muy de montaña, no sé si se verá, es todo piedra bastante laja y va como así, así que decidimos, nah, hoy no vamos a subir a la una. otro día será con más tiempo, con mejor clima, ahora vamos a pegar la vuelta. O oh no, Nicolito, que hay que ser responsable a la hora de salir a caminar, a la hora de salir a la montaña, hay que respetar y todas es esas cosas. Hay que ser súper responsable y súper consciente, por sobre todas las cosas, chiquillos, Porque es súper linda la montaña, súper lindas son las fotos, pero no está súper lindo sacársela la Y mucho menos andar con dudas, sin saber el camino. Entonces, donde no tenés seguridad, y un poquito, te volvés, no te arriesgas innecesariamente. Y aparte decía recién, poder estar acá, gente, no llegamos a la laguna, pero la laguna no es el final del camino. Miren, que es Miren lo que es esto. El viaje es el destino. Wow, Ushuaia es un en de esquinas, sí, boludo. Sí, Increíble Gente, ahora hay sol O sea, hacemos menos de 100 metros por arriba Y está cayendo casi nieve Y ahora hay sol acá abajo Ushuaia Ahora sí, gente Con este paisaje increíble Nos sentamos Arriba de una evidencia de que todo esto fue glaciar en algún momento. Y vamos a disfrutar un poco de este paisaje de acá. Así que nada. Vamos a tomarnos algo. Ya que tenemos todavía un poco de tiempo. Vamos a comer una banita, Una banita. Vamos a comer una bananita. Potassi. Y creo que este me parece un buen lugar para darle cierre al vlog. Así que nada gente. Este me parece un buen lugar para ir cerrando. Si llegaron hasta acá. Gracias por ver nuevamente un video. Nada gente. Ahora a disfrutar un poco de la naturaleza, desconectar un poco. La vuelta la vamos a disfrutar nosotros, así que los despido. Nos vemos.